tenemos al Mickey esperando, expectante para ver qué tal vienen las, los cacharritos que vienen aquí dentro, ¿vale? Ha llegado hace un momento, ha cogido en pleno plena comida, por cierto ha tardado, lo pedí el domingo y me ha llegado el jueves, es decir, ha tardado bastante poco comparado con, con otras veces. Bueno, pues eh, voy a poner la cámara en el trípode y voy abriendo esto. en sí la, la guitarra, pues he pedido también unas cumbicas, por aquí, cumbicas un poquito más grande de lo normal, que es para este tipo de guitarra también he pedido unas cuerdas, la radio, también he pedido, he, pedido, no, he pedido un par de correas, una para esta guitarra y otra para otra guitarra, que tengo un no correa. Dos condensadores para el, el, una pérdida de agudos que tiene mi, mi guitarra, mi, mi epifón. Y voy a ver si con esto lo arreglo. Esto lo voy a poner aquí. Cuerdas de acústica. que Voy a cambiar de calibre. Hasta ahora tenía calibre en las acústicas 0,11. 0, 0,12 incluso a veces. Vuestros. Y esta vez le voy a poner eh, 0,10. Más acústica. La otra correa y ahora vamos a lo que va la pues, pala se ve bastante bonita cabijero nizuku como suele ser habitual <coughs> y esta es la bicha Si, uh, grosso modo no se ve nada feo este el cable aquí se ve un poquito lo un poquito para allá el golpeador ya no es el mismo que traían antes que... bloques, no punto. ¿Vale? esta pegatina se ve que la han como quitado o algo así bueno, pegatina, ya no es pegatina porque se quejaron y se ve bien aparentemente no tiene ningún tipo de, de tala <risa> pues calla, Nada, nada raro la voy a enchufar y vamos a ver qué tal suena ¿Vale? bueno cuando he puesto la amplia calentar he visto un pequeño fallito que es que la rosca esta está un poco suelta a ver si soy capaz de darle un par de vueltecitas todo lo típico de este tipo de guitarra ya está apretadilla. vale, esto está bien la estoy enchufando aquí en el twin y le tengo puesto ahora mismo un, un efecto que es el FX8, de fractal audio, pero lo voy a desactivar, ¿vale? Para que no haya un trampa ni cartón. Voy quitar, lo voy a dejar al revés solamente. Con Bueno, lo vamos a chupar directamente. Fuera. Así no hay, no hay susceptibilidades. Lo primero que he notado es que el mástil es gordopillo lo comparo por ejemplo con, con esta, o sea, el mástil es de más de tipo C que de tipo D. Este es tipo D, e incluso esta que tengo aquí tiene un mástil también más, más finito. Esta es mástil gordote, ¿vale? Voy a afinar porque las demos con las guitarras desafinadas no suelen ser muy, muy apropiadas. Venía casi prácticamente afinada, solamente la sol, la cuerda sol la he tenido que subir un poquito perfecta Hay que subirlo un poquito Los clavijeros van bien vale Van suavito Bien Esto tal como venía ¿eh? Solamente le he subido la, la cuerda sol venía un poquito floja Y se la he subido un poquito El puente me gusta Ahora que lo acabo de ver Lo veo bastante sólido Me refiero sobre, los, sobre todo los postes del, de la de esta cosa de aquí que no sé cómo se llama, del Chino Matrix. preciso, esto está bien vale. vamos a ponerle los volúmenes a, a tope, este está un poquito más flojo que este, este va, este va flojito, este va bien, esto va un poquito más fuerte y está un poquito más fuerte, bueno, vale, ya está caliente, vamos allá, lo tengo en el canal saturado Pierde, pierde aguditos, pero no mucho, pierde unos poquitos aguditos. Limpia bastante mejor, por ejemplo, que la pifón. La pifón mía, la viviquina que yo la llamo. Esto, esto para arriba, single coin. Probablemente no lo utilice mucho ese, esa función, ¿vale? Eh, más cositas las pastillas, la voy a bajar aquí un poquito y la voy a bajar aquí un poquito y las voy a poner en medio. Una pequeña conclusión ya. <coughs> suena bien, no es maravillosa, pero suena bien. ¿no? Una cosa no es para tirar cohetes, pero tampoco es para pa no tirar cohetes. Es decir, bien una guitarra que por el precio desde luego lo, no le veo ningún tipo de, de problema ni de, de cosas rara. Parece que todo está bien. Todos los trastes. ¿Vale? Aparentemente está todo correcto, vale, todo sin, sin ningún problema. Sale un poquito la afinación. Las son nuevas. Esta ha salido la tercera como es habitual. también se ha ido para abajo un poco. Se ha ido todas un poco quitar esto porque no hace falta te suene. lo que estaba diciendo, que no, creo, no es la guitarra de mi vida, evidentemente, es una guitarrita y lo que quiero es llevarla, sobre todo cuando lleve la Alex Paul, pues llevar esta de un poco de, <coughs> de refuerzo, por si se me rompe una cuerda, pues tener algo que suene parecido. Mm. El problema que tengo yo con la pifón, con mi epifón es que, eh, que, que le quito los. los le bajo el volumen y se le van los agudos absolutamente. O sea que es horroroso. Y pues no me gusta. Porque yo con mi Les Paul no me, no me pasa eso. Y esta pues la he tenido en el punto de mira un montón de tiempo. Y hasta que me he decidido por pillarla. Y ya está. Se acabó la, el unboxing. Ya un día de esto, el fin de semana o algo, hago un vídeo tocando, tocando algo. Estaba, se ven los cables un poco por aquí, ¿vale? Que es normal hasta cierto punto. Y bueno, quizá ponerle tenían que haber puesto aquí una presilla, pero vamos, que estamos hablando de una guitarra de, de nueva 200 euros. Esta es de B-Stock, que es incluso más, más económica. Pero bueno, es lo que es, ¿vale? ¿Sí? Limpio no lo ha probado, pero ¿para qué?